Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy les traigo este videojuego argentino que se llama Carp Hero eh, que se escribe de la siguiente manera Es un juego de entrega sin fin de ritmo rápido al estilo de PlayStation 1 Su trabajo es tomar pedidos y hacer entregas en el mar para recolectar la mayor propina posible antes de que se acabe el tiempo ¿Estás preparado para la tarea? Pues interesante Aquí como pueden ver dice Carp Hero y pues aquí le voy a reiniciar Para comenzar Bueno, como pueden ver Tengo como... a ver Vamos a explorar, no me importa el tiempo Me dicen por ejemplo Allá en 35 metros Que voy y que, bueno voy Uy, el, esto, esto está caliente, no, la arena Me dice que quiere ¿Qué? Una cosa que se llama ¿Qué es eso? Se llama eso lo que pidió este men. Se lo llevo, se le acabó, se le acabó el tiempo. Señor, espérese. Y este que pidió, eso que es un pescado. Bueno, qué pidió. Es esto, oiga, está chévere. Pero y el tiempo, como yo sé cuál es el tiempo, este me pidió un palito de algo. Una brocheta, podríamos decirlo así. Yo lo estoy jugando aquí con el... Un helado me pide este men. Bueno, veo que él camina con más velocidad cuando va por esto... La zanjita. Mientras que esto... Cuando va por esto, la arena, se quema y le baja la velocidad. Este pillo como un, un pequeño helado... Está muy chévere. Sí, realmente sí tiene como un estilo de PlayStation 1. Ah, miren, ahora los obstáculos es que la gente también se atraviesa y empieza como a, a, a dificultarle a uno el paso, ¿no? Bueno, ahora en esta... Me pidieron como... Bueno, otro como pescadito. Si sí, ahí muestran los niveles de calor. Entre mayor el nivel de calor de él, más lento va a correr. Ahí va subiendo los niveles de calor según él va tocando la... Este me pidió algo Como una lata de gaseosa ¿Y por aquí que me van a pedir? No sé qué es, pero vamos a recogerlo Es pues, lata de gaseosa Y puedo coger dos objetos a la vez Así ¿Ah, Qué chévere ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! La embarré, no sabía que bueno, por, uy, se pone relento cuando va por la parte caliente. Aparte, si yo no cumplo con el pedido, pierdo vidas. ¡Rápido, se va a acabar el tiempo! ¡Ay! Pero al parecer veo que uno puede tirar las cosas, o sea, las puede lanzar. No todo, no todo, dos Coca-Colas, listo. Eso sí es muy fácil. Dos una para aquí y digamos desde acá puedo lanzarla ah sí miren si la lanzo me queda más fácil distribuirme por acá oiga déjenme pasar porque si yo la lanzo desde acá ay tambo yo ahí tenía una Coca-Cola si yo puedo lanzar las cosas me queda mucho más fácil saber lanzarlas o sea en el momento oportuno y no necesito acercarme Coca-Cola, ay acá tengo una. Ajá. Se la di. Chévere, chévere porque las puedo lanzar. Entonces no se pone tan difícil a la final. Porque si las puedo lanzar, pues hay menos. Hay menos esto dificultad. Bueno, Coca-Cola y vaso de. bueno, de bebida de. Bueno, de bebida. Pues. Vaso con. Bueno, qué sé, yogur de fresa, alguna vaina. ¡Ay, primero el yogur de fresa! No, no se envió Ay, ah, es que envié la Coca-Cola primero Dice Nuevo puntaje 432 Felicitaciones Me dice 432 pesos Démosle otra vez Voy a hacer jugar dos veces Porque quiero De pronto, si algo se me pasó O algo no descubrí, pues mejor Y aparte quiero superar mi récord A ver Quiten de que... acá Yo puedo ir hasta más al fondo de la playa Ay, sí, qué chévere pero bueno, no creo que me llamen de por ahí, ¿no? Comencemos por acá. ¿Qué quiere? Una brocheta. Bueno, hay lugares... ¿Puedo saltar? No, esas cosas no las puedo hacer. Hay lugares que no me van a dejar. Ah, sí, qué chévere. Por acá me pierdan. Me pidieron. Ok, ok. Vamos, vamos por una cosa de estas. ¿Qué más pidieron? A ver. Ok. ¡Ay! Estoy acá. Sí, a medida que sube la temperatura, el contador de temperatura, pues... Eh, nuestro personaje se pone más lento porque, bueno, se le están quemando las patas, ¿no? O sea, en una playa es muy difícil caminar allá. Bueno, ¿qué más pidió? ¿Quién más pidió por acá? Lo chévere además es que las flechas le indican quién está llamando a qué. O, o dónde, desde dónde, ¿no? Entonces le, le recuerda quién, quién hace un pedido, ¿no? y el estilo, el estilo es muy de verdad, muy retro, muy retro, o sea, de, hablo de, de Play, ¿no? De, de la Play 1 bueno, está, está, está muy bien planteado porque al principio como todo juego, comienza con un nivel de de dificultad básica primero nos llaman de a uno en uno y así pero después empiezan las cosas, más gente se atraviesa, ya los pedidos ya no son uno, sino de a dos, después de a tres, después de a Entonces eso es lo que me gusta. Como va incrementando el nivel de dificultad, sería muy chévere que tuviera una tabla de scores, de, de, de puntajes, o incluso que a futuro se pensara algo así como un planteamiento online, no sé, multijugador. ¿Se imaginan? ¿Esto es multijugador? Chévere, ¿no? Claro está que el multijugar, el problema es que si alguien dura mucho, pues va a aburrir al otro, ¿no? Sería más bien como, de pronto en rapidez, entregar X, eh, offer, eh, X, offer, X productos en tanto tiempo y el que los haga más rápido. O incluso equipos, yo qué sé. No sé, es, es, da para muchas cositas así interesantes de tipo competitivo, pienso yo. Pues competitivo en el sentido más de amigos, ¿no? De familiares, de amigos, de así. Pero sí, sí, sí. Sí se plantea muy interesante. Una Coca-Cola. Yo digo Coca-Cola. Uno, uno de una lata de esta sí se ve una Coca-Cola, ¿no? Porque como que es tan popular. Pero bueno, puede ser una gaseosa, una cola, un este que necesita. Y una vez les llevamos. Bueno, vamos por la brocheta. Esta y esta. Ay, rápido, rápido, rápido. Ay, no. Ay, se me, me confundí con el de la brocheta. Vamos por el del helado. Coca-Cola. Coca Estoy haciendo propaganda Coca-Cola y ni siquiera me pasó así. Esto aquí, así. Entonces, primero lanzo. No, pero ¿por qué se lanza primero la brocheta? Ah, porque la que está. Es de abajo hacia arriba, ¿no? No, la embarré otra vez Perdí otra vida Ok, entonces ya entendí Se va lanzando desde abajo hacia arriba Si yo tengo abajo un objeto Ese es el primero que se lanza no, no es el que está arriba ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Crocheta y... ¿Eso qué es? Si alguien conoce un poquito más de las comidas argentinas y las puede asociar de pronto un poco más con, con el, específicamente esos productos, me puede contar. Ok, me están diciendo que una brocheta, bueno, vuelve no sé, a brocheta, todo le digo brocheta. ¿Esto qué es? es? que parece como un panecillo de pescado, yo qué sé. Y esta es una, bueno, se llame también, y otro panecillo. Rápido, rápido, viejo. No. No, perdí. ¿Superé mi récord? A ver, 577. Sí, el anterior fue de 400 algo, ¿no? Pues, bueno, amigos, un interesante juego eh, con un objetivo de, de entretenimiento y de búsqueda de superarse uno mismo, ¿no? Eh, hasta dónde llego, hasta dónde llego, hasta dónde llego. Entonces, los invito a jugar. Díganme si ustedes pueden superar este récord. Yo creo que sí, muchos de ustedes ya son muy tremendos. O sea, algunos de ustedes llegan y se juegan estos juegos como si fuera. No, es que con, con una mano en la cintura, como dicen por ahí. Se lo juegan y cuando menos me di cuenta, mil puntos, mil cien. Pero bueno, díganme a ver, porque si 577, a diferencia del anterior, ya es algo, ya me superé. Estos juegos son así de repetición, repetición, y uno se empieza a superar, a superar, a superar, a superar. Pero bueno amigos, ahí está. Videojuego argentino, muy interesante, un estilo muy retro, es que es muy retro, porque es que es muy al estilo de los, de los juegos de PlayStation 1. O sea, in, intencionalmente incluso lo hicieron así. Pero es tan bonito que realmente uno ignora como eso, ¿no? De que hay el estilo y eso. Está chévere, incluso todos los muñequitos, eh, el escenario. ¿sí? Por ejemplo, ahí vemos la cajita de arena, vemos la gente como pasa todas en, son todos, todos, todos cuadritos, ¿no? Esto, las carpitas allá al fondo, los, las sombrillas, eh, la playa, el mar, o sea, muy chévere, ¿no? Pues asumo que obviamente estará inspirado en el, en el mar de allá de, de Argentina. Bueno, alguno de las playas que tendrá Argentina en todo su territorio, de las tantas que debe tener eh, pero bueno, o sea muy bonito, de verdad felicitaciones también al creador eh, obviamente y creo que aunque el juego ya se lanzó eh, él estará planteándose a futuro de pronto actualizarlo o mejorarlo o agregarle cosas, no lo sé, pero si ustedes lo quieren ya jugar lo pueden hacer, está en Itch.io, es gratis, así que no hay problema y bueno amigos eso es todo, muchas gracias por haberme acompañado, no olviden darle like, comentar y suscribirse y nos vemos en la siguiente, bye bye.